Un año de grandes decisiones, un tema escrito por Santos Aquino Rubio, que compartimos con ustedes este día. Hola a todos. Por los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19, el mundo ha dado giros importantes y las autoridades han tomado grandes decisiones para afrontar esta mortal amenaza. República Dominicana no ha sido la excepción y las acciones para evitar males mayores han sido estrictas en la mayoría de los casos. Ahora, el país debe asumir un nuevo reto ante la amenaza de la nueva temporada ciclónica que inicia el primero de junio con amargos presagios de fenómenos Peligrosos para un país que no ha tenido descanso Al parecer, el proceso de vacunación marcha bien Y de obtenerse a tiempo esperado las dosis que se requieren La mayor parte de la población estaría vacunada en los primeros tres cuartos del año Las fuentes de empleos fortalecidas según el gobierno la economía mejorada y las acciones del Estado con resultados efectivos según el gobierno y el autor de este tema. De igual manera, se espera que en la justicia afloren resultados la reforma policial en buen nivel, aunque a los policías se le está yendo la mano últimamente, para poner en alto a la desenfrenada delincuencia que nos abate como país y al crimen organizado con menos garras enclavadas en las instituciones de poder para comenzar a pensar en un país realmente viable. Una tarea que hay que ampliar, modificar y pulir, porque en el papel todo es bonito. En la realidad es todo lo contrario de lo que el gobierno y sus alabarderos nos quieren vender. Sin embargo, hay un aspecto que precisa de profunda, sincera y abierta reflexión. Se trata del comportamiento de la población y los efectos destructivos de la desobediencia y la inconducta de quienes no se interesan mucho por el bienestar de la nación, sino por sus propios intereses. Sin importar lo que se piense, es necesario que cada dominicano reaccione en esta coyuntura y se sume a la voluntad de gran parte de los ciudadanos que quieren salir de la mejor manera del encierro de la pandemia. Tratornos emocionales generados y de los desmanes de los aprovechados que siempre quieren pescar en ríos revueltos. Hagamos un alto y pensemos que tanto el país como las generaciones del porvenir Dependerán de lo que hoy hagamos o dejemos de hacer Obedezcamos los llamados oficiales de prevención Y aportemos a la solución de los problemas Adelante, buenos dominicanos Pero la misión debe ser de todos Chiquitos y grandes de abajo y de arriba, de la radio y la televisión, del internet y de los silentes. Es hora pues de que todos asumamos nuestra responsabilidad y le demos un rostro humano a un país que está enviando un mensaje de salvajismo al planeta. Gracias, gracias por acompañarnos hasta nuestra nueva entrega aquí en Eco News TV y en TV en City hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más, periodismo para gente ocupada, como debe ser.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 Gracias. Recuérdense nuestra página oficial TV TVMCTV.com. Desde ahí.